Los esperan en Jesús. Los esperan, los que en Jesús. Resucito, ha resucitado. ¡En, en verdad resucitó! resucitó! Nosotros seguimos celebrando este domingo de resurrección en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Afortunadamente, así si nosotros, feliz y contento Porque hoy celebramos la alegría del resucitado Hoy es nuestro día De manera especial de nosotros los que pertenecemos A esta hermosa hermandad de Maús Y queremos pues, dar la bienvenida a este grupo de hombres y mujeres Que pertenecen a este movimiento Que ha venido definitivamente a, re a revolucionar Nuestra iglesia católica en la República Dominicana Así que queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que están presentes, Rosana Mercado, Rosani, Emileni, Jordi, Sori, Mariel Almanzar y ya nuestros conocidos desde este jueves, ¿verdad? Que hemos estado aquí compartiendo durante toda esta programación Semana Santa Telenor 2021, mi hermano Charlie y nuestro hermano Heradio Molina. Nosotros vamos a hacer de este conversatorio una especie de fiesta porque estamos celebrando eh, realmente la fiesta del resucitado. Vamos a comenzar este, iniciar este conversatorio con nuestra querida hermana quien es la coordinadora de la hermandad de Maús mujeres de la diócesis de San Francisco de Macorís, nuestra querida Rosana Mercado. Saludos Rosana, bienvenido a esta programación. Saludos, saludos mi gente, ¿cómo están? Nos alegramos muchísimo de poder acompañarles en este año. El año pasado les acompañamos virtualmente y este año el señor nos ha dado la oportunidad de presentarnos aquí como cada año hablar de nuestra amada hermandad y a celebrar nuestra fiesta, que es la fiesta del resucitado. Eh, vamos también a dar la bienvenida en su condición de conductor, pero también al coordinador eh, de hombres de la diosa de San Francisco de Macorís, el, nuestro hermano Charlie Valerio, que está en su doble condición eh, en este momento. <risa> bueno, Víctor, tú sabes, hay que ser obediente. <risa> Damos la bienvenida a nuestra hermandad. Un día maravilloso en el que estamos aquí eh, celebrando la resurrección. Dicho sea de paso que es el lema nuestro, que es donde cobra vida eso que siempre decimos de que Jesucristo ha resucitado. O sea que estamos aquí para seguir continuando en, en esta melodía que empezamos el Jueves Santo y seguimos entonces ahora pues entrando en materia de la resurrección. Chana, ¿cuál es la razón? ¿Por qué es que Emaús un día como hoy se lo usa tanto? Explícame, dan una razón. Bueno, eh, la historia de la frase de Maus vista eh, de, de, de, de muchísimos años, cuando el zar de Rusia horneaba el pan para anunciar que llegaba la Pascua. Entonces en una ocasión le confiscaron el pan. Las autoridades, porque no querían que hubiera Pascua de resurrección, gente que no creían, los ateos en aquel tiempo. Sin embargo, ese sacerdote no se sintió eh, pues, impedido por eso. Él lo que hizo fue que confiscó pan, y lo guardó, y entonces en vez de decir que había pan, le dijo a la población, Jesucristo ha resucitado, y ellos cuando vieron todo esto que pudo hacerse, dijeron en verdad resucitó. Sin embargo, en la historia de, de, de todo este lema de nosotros, viene también de la lectura que nosotros tenemos como lema, que es el camino de Maús, cuando iban ciegos los discípulos, y Jesús se le encontró el camino de Maús, y ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerle, ellos no sabían que Jesucristo había resucitado y le están hablando en todo el camino. ¿No supiste tú aquello que pasó? El libertador de Israel, el que creíamos que iba a liberar a Israel, entonces murió en la cruz y nosotros que teníamos la esperanza. Y entonces Jesús se sentó. Y compartió el pan con ellos y ahí ellos se lo vieron Y entonces dicen, bueno pues realmente ha resucitado el Señor Y se ha aparecido a Simón Y entonces ellos fueron a contarle a los demás que Jesucristo había resucitado Entonces dice la lectura, el pasaje bíblico cuando termina Realmente ha resucitado el Señor Y de ahí viene nuestro lema qué hermoso eh, Señor Jordi, usted que ha salvado el género Nosotros estamos en la condición de conductores de, de este conversatorio <risa> Eh, hoy es un día especial Y ya Chana respondía eh, ¿Cuál es la razón de que hoy eh, ser Maús como que te da una alegría especial? Pero hay una característica cuando uno vive esta experiencia de estar en retiro de Maús Y es que eh, es normal que nosotros estemos siempre alegres Jordi como hombre, ¿cómo explica esa razón? Ya Rosanna explicaba esa parte del lema Y realmente nosotros celebramos un Jesucristo resucitado entonces, como celebramos un Jesucristo resucitado, eh, no hay razón del por qué estar triste. Recuerden eso que es aquellos, hoy Eso es hoy, ¿por qué día de resucitado no, no, por siempre, los 365 de días del año, ¿por qué Maús siempre? Esa es siempre. Esta alegría. Y la gente cuando va a una misa de nosotros dice, yo quiero ser Maús porque siempre tan alegre. Explica... Eh, la, la, ser la, Maús es vivir la alegría del Jesucristo resucitado. Los 365 de del año. Sí. Si tú te das cuenta, Víctor, nuestros teachers tienen una cruz vacía. La cruz vacía significa... Que Jesucristo ya resucitó, Él está vivo, Él no está en la cruz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una mariposa, la mujer y los hombres tienen la flor, pero la cruz está vacía, Cristo no está en ella. Es decir, que ya Él resucitó, la cruz ha quedado vacía y ha sido el pago por nuestros pecados. Ese pasaje bíblico que Rosana nos habla de Lucas, camino a Emmaus, ¿verdad? ¿Cómo en la experiencia que ustedes han tenido, no solamente del, del retiro que conocemos, sino de su vida diaria. ¿Cómo ustedes viven ese pasaje bíblico eh, de Maus? ¿Cómo lo viven? Todo, toda esa riqueza que tiene ese pasaje bíblico de Maus. Particularmente en mi caso, yo muchas veces eh, cuando estoy como por ponerme triste o por sentirme callada o, o con dolor por alguna razón, yo me voy a la Biblia y leo el Camino de Maús nuevamente, entonces ahí yo siento que Jesús va conmigo, que no estoy sola, que mi corazón siempre debe arder la llama de su amor, por eso lo que Jordi decía, siempre estamos alegres porque vivimos y proclamamos un Jesucristo resucitado, o sea, ese, esa experiencia del Camino de Maús para mí es eh, de la lectura, es algo que yo lo aplico diario en mi vida para demostrarlo a los demás. Que vean a Jesucristo resucitado a través de mí. Que yo pueda así hacerlo sentir, hacerlo notar y hablar eh, sin ni siquiera gritarlo ni tampoco llevarlos a la Biblia de lo que significa ese pasaje bíblico para mí. Qué bien, qué bien. Así que esa parte inicial de ese pasaje bíblico es, nos habla Jesús de la Sagrada Escritura. Es una parte maravillosa de encontrarnos con Él. ¿Es así? ¿Es una realidad? El Evangelio de Lucas eh, nos va encaminando a nosotros y, y nos hace como una, compa, una comparación como con la vida misma de uno. Muchas veces uno va caminando cabizbajo con muchísimas situaciones y se nos acerca hasta un hermano de la iglesia o una persona que es de nuestra comunidad y nos acompaña y nos anima. Y muchas veces ese hermano que está ahí es Jesús mismo. Y es una verdadera... Eh, emoción la que nosotros sentimos principalmente en esta época del año obviamente como decía Jordi vivimos todo un año eh, en esa alegría del resucitado pero hoy hoy es un día tan especial porque hemos venido caminando hace 40 días y, y, y nos hemos encontrado entonces ahora en esta semana santa en esta este domingo de resurrección con que aquellas situaciones con las que empezamos en cuaresma entonces como que la hemos ido venciendo gracias a Dios. Y entonces ahí juntos podemos decir que Jesucristo verdaderamente ha resucitado y uno se siente de verdad que uno cada día resucita con el Señor. Mariel, allá en el extremo izquierdo ¿verdad? del set, Mariel Almanza, ¿por qué no podemos nosotros, es inocultable, por ejemplo, cuando vivimos la experiencia de este retiro, ocultar esa alegría, esa felicidad interna que somos capaces de esterilizar. ¿Por, ¿Por qué no podemos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuál es la alegría? ¿Qué recibimos nosotros? Que eso, eso nos hace imposible poder ocultar esa alegría que sentimos al vivir la experiencia. Realmente es un sentimiento muy contagioso que no podemos guardar en el interior cuando uno hace vamos a hacer eh, énfasis en lo que es el retiro de mouse, porque Jesucristo resucitó en nuestro corazón y nosotros íbamos en el camino, en el camino de la vida que tiene mil piedras, oscuridades, situaciones que como personas no sabemos quizá manejar y cuando conocemos ese Jesús que resucita en nuestro corazón a través de este maravilloso retiro, pues cuando uno está alegre no hay manera de de uno tapar esa felicidad que uno siente y todas aquellas cositas que uno ha vivido en, en ese trayecto de ese camino que hemos venido caminando cuando vemos aquella luz que es Jesús que resucita dentro de nuestros corazones pues es como que todo florece y las cosas se ven desde otro matiz entonces eh, así como uno ve se contagia al otro con tristeza pues con la alegría hay que también contagiar a los demás y además ser nosotros un instrumento de motivación para aquellos que no han tenido la, la, digamos, la felicidad, la satisfacción y la gran oportunidad de formar parte de lo que es la hermandad de Maús y de conocer a Jesucristo resucitado en nuestro corazón. Sori, ¿cuál es la clave para que al momento de vivir esa experiencia podamos nosotros mantener ese corazón, esa luz, esa llama encendida como este ese sirio? Eh, detrás de Jordi ahí eh, ¿Cuál es la clave? ¿Qué hacemos nosotros para que se mantenga esa llama eh, encendida? Haciendo? Esa llama Esa llama inicia cuando nos encontramos con el Señor Pero esa llama, como Víctor dice, debe mantenerse encendida Nosotros nos mantenemos encendidos, unidos como hermandad Asistiendo a la Eucaristía es como dice un, un viejo eh, adagio, donde dice como cuando tú te alejas, que es de la comunidad, de la parroquia, del servicio a los demás, porque eso también es emaús, es amor, es servicio, es alegría, es mantenernos en comunidad, en comunidad con nuestra parroquia, con nuestros hermanos. Yo entiendo que ahí está la clave para contagiar y mantener esa alegría, del resucitado en cada uno de nosotros. Bien. Rosani, para cerrar, ¿verdad?, ya este ciclo, antes de ir a la pausa, ¿cómo asocia a Rosani en el aspecto familiar la experiencia de haber vivido el retiro de Maus? Bueno, eh, la experiencia ha sido maravillosa porque a través de, de Maus se han integrado más familiares, se han integrado personas que no estaban... Están involucradas con el Señor y ahora están de lleno sirviendo y amando a nuestro Señor, a nuestro Jesucristo resucitado. Entonces nuestra familia, gracias a Dios, está involucrada totalmente. Total, pero... 100%. 100%. Qué bueno. Avancemos desde la fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros vamos a una pausa y al regreso vamos entonces a compartir cuáles son esas acciones que hace Maús dentro, a lo interno de nuestra iglesia, que como dice al principio ha sido capaz de revolucionar la iglesia católica en la República Dominicana. Vamos a la pausa y en breve seguimos aquí conversando con nuestros hermanos de la hermandad de Maús y de aquí de San Francisco. De a la pausa. Seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Estamos nosotros en este conversatorio bien ameno con nuestra gente de la hermandad de Maús, de aquí de la diócesis de San Francisco, de Macorís, y dejamos nosotros una inquietud antes de ir a la pausa. Era, eh, Aparte de todas estas cosas que hemos dicho Que hemos narrado, pues que realmente Ya lo interno de nuestra Iglesia Católica ¿Qué hace Maús? Que ha sido capaz de revolucionar la Iglesia Católica En la República Dominicana y ese es el momento de compartir esta, esta información con toda esa gente Que nos sigue a través de este canal 10 Del grupo Telenor ¿Con quién iniciamos? Describiendo, Rosanna Bien, ahorita eh, Estaba comentando Rosanna Que ¿Cómo Emaús revoluciona a la familia de nosotros? Lo que pasa es que Emaús es diferente. Emaús te invita, te forma para valorar tu familia. Primero Dios y después tu familia, tus dos prioridades. La primera familia que tú tienes, como siempre lo dice nuestro señor obispo, nuestra pequeña iglesia, es la familia. Entonces, si nosotros no damos testimonio en nuestra familia, nosotros no podemos dar testimonio hacia afuera. Entonces, eso es lo que Emaús hace. Hacerte ver las prioridades, tu prioridad, uno, uno, eh, tu familia. Por eso ustedes ven que muchísimas veces, cuando lo en la mayoría de los casos, cuando los hombres y mujeres hacemos el retiro de Maús, nuestra familia cambia, se transforma. Los hombres se transforman, dan más valor a estar en el hogar porque allí pueden tener un encuentro con Dios y consigo mismo y se dan cuenta de sus prioridades de sus prioridades y de las cosas especiales que Dios les ha dado y que no han valorado anteriormente. Esa es una de las tantas cosas que Maús nos hace ver en esos tres días y que en el transcurso del pose Maús nuestro, de la vivencia posterior, nos vamos dando cuenta. Sí, Víctor y Charlie, y muchachos, yo que vengo siendo como un aspirante a raso eh, para pertenecer a Emaús, ¿verdad que sí? No, la humildad, la humildad. Que Dios lo haga un santo. Pero la alegría Todo que se, se siente... Todo el hace daño, hasta la humildad. verdad. La alegría que se siente es por nosotros encontrarnos con ese Jesús en la fracción del pan. Y lo que pasamos por esa experiencia del retiro de Emaús, retornamos de Emaús con la alegría hacia Jerusalén, a invitar a los demás a que sí, a hablar de ese Cristo resucitado. Y yo así viendo la alegría que hay en ustedes y lo que Rosana planteaba del adicionar de Maús en la iglesia, el Espíritu Santo va dando ánimo en nuestra iglesia y va suscitando carisma y dones. Y vendría siendo, haciendo una comparación del Evangelio, cuando Jesús dice, el reino de los cielos se parece a una porción de levadura que una mujer entra en la masa de pan para que crezca. Emaú viene siendo como esa levadura que viene a dar vida a muchas personas que creemos en Cristo Jesús, que somos cristianos, que somos católicos, pero que por una razón u otra como que no vivimos la alegría. Entonces, dentro de tanto carisma que hay en la iglesia, Emaú ha venido a ser, digo yo, claro, es una... Una expresión mía muy particular viene siendo esa levadura para darle eh, eh, vida a muchas personas dentro de nuestra iglesia. Es lo que Rosani estaba planteando. Descubrir los dones y carismas. Amén, amén. Y en ese mismo orden también quería eh, aportar que normalmente la hermandad de Maús se caracteriza por una chispa con la cual salimos del retiro, pero esa chispa no queda ahí. Eh, lamentablemente hay personas que la chispita se le paga un poquito, pero nosotros tratamos de que esa chispa se mantenga, que ese Jesús resucitado se mantenga vivo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y por eso es la razón de ser, de nuestras reuniones, de nuestra hermandad. Hace un ratito comentábamos eso de que, Queremos continuar manteniendo viva esa, esa magia que el Señor Jesús introduce en nuestras vidas y en nuestros corazones. El retiro es la apertura, es la puerta que nos abre hacia ese camino lleno de luz y de vida que nosotros como seres humanos necesitamos para vivir nuestro día a día, para nosotros poder guiar nuestras familias, nuestras vidas y cada uno de nuestros propósitos. Cuando cono conocemos al Señor Jesús y lo tenemos vivo en nuestro corazón, las dificultades, las enfermedades y todas las situaciones que giran a nuestro alrededor tienen otro matiz. Así que yo les invito a que se congreguen a cualquier comunidad católica, que busquen a ese Jesús resucitado y lo hagan vivir en sus vidas y en sus corazones, y sobre todo en sus hogares. María ha señalado la palabra clave, ese cirio que ustedes ven encendido y que no se apaga, eh, se crearon las condiciones para que se mantenga encendido. Entonces, cuando salimos del retiro y nosotros salimos con esa llama encendida, con ese corazón tirando fuego, ¿cómo mantenemos nosotros esa llama encendida al llegar a nuestra parroquia donde corresponde, donde salimos? Como decía la hermana eh, eh, Emileni, por ejemplo, involucrándonos en la iglesia, poniéndonos a la disposición, ¿cuáles son los dones que yo tengo? Me voy a integrar al coro de la iglesia, me voy a integrar a la liturgia, una serie de... de, de, de de posibilidades que tiene nuestra iglesia lo interno a lo cual usted se puede involucrar inmediatamente sale de retiro son esas las razones que nos van a permitir nosotros mantener esa llama encendida algo que quiero aportar a ese comentario que tú estás haciendo es siempre se ha dicho Emaús es servicio y lo primero es que inmediatamente culmina esa puerta de entrada ese retiro de Emaús pues es ponernos a disposición en nuestras parroquias a ver qué yo puedo hacer para servir. Y eso es lo que hace que muchas personas, así como la lectura, que van caminando a ciegas, que van a la iglesia, que están en grupos y que quizás no sienten esa chispa, que están ciegos, pues al momento de tener ese encuentro con Jesucristo resucitado, pues eso hace que uno vea las cosas desde otro punto de vista. Y ahí es donde ese servicio quizás que tú brindas, de una manera, bueno, yo lo hago porque sí, sí, yo, yo leo porque sí, ya un compromiso. Inmediatamente tú asumes ese compromiso del Jesucristo resucitado, pues todo cambia. Y tú lo ves desde otro punto de vista y tú sirves de corazón. Hay algo que yo quiero aportar de ahí, Víctor, antes de que se vaya esa idea que Jordi acaba de decir. Y es que tú ves que a veces decimos que se nos va la chispa. Pero es que a veces tenemos la costumbre de que nos estén llamando para asistir a las cosas. Cuando tú adquieres un compromiso cristiano, es un, compromiso, un compromiso tuyo con Dios. Yo no tengo que esperar que Mariel me llame para ir a misa. Yo no tengo que esperar que Mileni me llame para ir a la reunión. La decisión es tuya, como dice la canción. Es algo muy personal. O sea, si tú no estás dispuesto, si tú no estás dispuesto, por más que yo te llame, tú no vas a ir y no vas a ir con gusto si tu corazón no tiene la disposición de recibir a jesús podemos hacer 20 retiros 30 convivencias 80 eucaristías 10 mil servicios y nada te va a convencer el otro día yo le decía a una persona porque se cambió de religión y yo le como que me incomodé porque pertenece o pertenecía a Emmaus, pues dice yo era de Emmaus, tú eres de Emmaus, aún te vaya al fin del mundo, tú tienes una mancha indeleble como la del bautismo, ya marcada en tu piel, en tu corazón, en tu alma, tú sigues siendo un hermano de Emmaus, aunque tú quieras quitártelo, pues no se puede, lamentablemente usted es de Emmaus. Entonces yo le decía, Afortunadamente. afortunadamente, yo le decía, cuando tu corazón está vacío, y tú no ha, has aceptado verdaderamente al Señor. Tú puedes irte al Vaticano a escuchar la misa del Papa. Tú puedes ir a un exorcista. Tú puedes ir donde el Cardenal Sánchez, Donde todo el que tú quieras irte a los mormones, a los adventistas, a los evangélicos y a donde quieras. Y tú no vas a tener ese encuentro personal con Jesús porque no está en tu corazón. Entonces eso es igualito. Cuando tú no tienes la disposición de servir desde el corazón y de recibir. Tú, y estás allí nada más para que te vean. Esa llama se va a apagar, pero ya no una Bloquea a todo el mundo. Y en el entorno se siente. Y en el entorno se siente entonces es como eh, una exhortación. No esperes a que te busquen, no tengas el pretexto de la pandemia. Tú vas al supermercado, tú vas al cine, tú vas al restaurante, tú vas a muchísimas cosas. ¿Qué te impide tener el encuentro con Jesús? Y acuérdate tu hermano de Maús, que nuestra principal misión es la Eucaristía, nosotros lo reconocimos al partir el pan Entonces no te me despegues de la Eucaristía Que es la fuente principal Vaya a la fuente, a la Eucaristía Y ahí usted va a tener el encuentro, el reencuentro Y el avivar esa llama Y ese cirio encendido en tu vida siempre estará eh, Algo que quiero eh, testimoniar Aquí en vivo Es eh, eh, algo personal Que me pasó con el servicio Cuando yo, o sea yo soy de La Vega eh, vivo aquí hace siete años. Aquí tuve la dicha, la oportunidad, el privilegio de que Jesús me llamara a través de Maús. Siempre iba a la iglesia y cosas, pero uno tiene tiempo como que se aleja y todo eso. Y Emaús me volvió a la iglesia. Cuando yo llegué a donde yo vivo en las Guaranas, a la parroquia, yo siempre decía, ah, pero mira, ¿y hey, por qué no ponen en cambio a la gente que lee? ¿Y por qué siempre la misma gente que está limpiando? ¿Y por qué siempre la gente que es los dueños de la iglesia? Hasta que llegué a Emaús, entonces entendí que yo no estoy para criticar desde afuera, yo tengo que entrar y saber qué hay allí tan bueno que María, Josefina, Altagracia no quieren salir ni quieren soltar, entonces yo les exhorto a todos nuestros hermanos de Emaús no solamente de Maús, sino a todos nuestros hermanos de las diferentes eh, de movimientos mariden. pastorales de la iglesia, a que se acerquen a la iglesia, como decía Jordi, ponga su servicio, busque el don y el carisma que el Señor le ha regalado y póngalo al servicio de la iglesia, mire, no tenemos que esperar, que, ah, entonces el, el párroco nos va a ir a buscar a la casa, mira, ven, que yo creo que tú me sirvas, no. Vamos a acercarnos a los diferentes coordinadores de movimientos. No importa que usted no pertenezca a ningún movimiento. Usted es un laico comprometido, usted tiene que ir a la iglesia. Entonces, hable con el pájaro, diga, mira, yo sé leer, yo, yo quisiera leer, yo sé cantar, yo quisiera cantar. El párroco no te va a decir que no. Por el contrario, te va a decir, bienvenido, esta es tu casa, ven, ¿qué tú quieres hacer? Y ahí uno va, mira, en la iglesia, en mi parroquia, yo sí si tengo que leer, leo. Yo canto, yo limpio, yo barro, yo hago lo que me pongan. Porque ya yo entendí que yo tengo que dar lo que por gracia yo he recibido. Y si yo sé cantar y el Señor me regaló el don de cantar, yo debo prestarle mi servicio al Señor. Entonces yo les exhorto a todos nuestros hermanos que se acerquen a sus coordinadores, a sus hermanos de diferentes movimientos, a su párroco y pongan sus dones y carismas al servicio de la iglesia. Yo Charma. creo, ah, bueno. Víctor, que, que estamos en el momento perfecto para eso. El Señor ha resucitado, estamos teniendo esta maravillosa experiencia y que esto sirva como propulsor para nosotros entonces levantarnos y decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el mejor momento para esto. Ya gracias a Dios hemos superado eh, como país, ¿verdad? viéndolo ya de un modo general, hemos ido pasando de etapas en etapas, ya empezaron las vacunas, de por sí a muchísima gente le ha dado el COVID, incluyéndome, que gracias a Dios me dio y fue suave y, y no dejó en mí ninguna situación. Entonces, vamos a salir adelante. Hay mucha gente que nos necesita, o sea, hay muchos hermanos incluso de nuestra misma hermandad que, que lamentablemente eh, su fe ha ido cayendo y, y quizás nosotros los que estamos un poquito más eh, fuertecitos, un poquito más fortalecidos en la fe, pues corresponde a nosotros. Eh, ir y jalar a ese, ese hermano, darle la mano a esa persona que nos necesita, o sea que estamos en el mejor momento, vamos arriba. Sí, Charlie y Rosana, uniéndome a esta idea y sabiendo la realidad que estamos superando, como dice Charlie, en eh, día pasado se me acerca alguien y me dice, yo quiero hacer un retiro de mouse. Entonces, quisiera aprovechar aquí este medio tan amplio, ¿verdad que se sí, viste, Que no le quepa la menor duda. Para que ustedes no digan cuándo la hermandad empieza a reactivarse, que creo que, que internamente <risa> y, y, ustedes... Y antes de decir cuándo se reanudarán de nuevo los, los retiros, como señala la hermandad también, eh, yo sé que hay mucha gente que después de ver estos testimonios y ver estos rostros alegres, ¿verdad?, eh, que ahorita decíamos ya describimos por qué eh, Siempre ese rostro alegre eh, Decir Ese que nos está viendo ahora dice Yo quiero ser hermano O sea, ¿quién puede ser hermano? ¿Cualquiera puede ser hermano? Y cuando tiene la intención o la decisión ¿Cómo hacerlo? Después de la respuesta de... <risa> <risa> <risa> <risa> Primero decirte, Heradi responderle a todos Nosotros todavía no hemos abierto La la ronda de retiros Para nuevos eh, caminantes, como nosotros le decimos, lo que van a, a iniciarse porque la iglesia no nos ha dado la autorización nosotros tenemos que esperar la autorización primero de las autoridades de salud pública y después de la, de la conferencia del Episcopado Dominicano inmediatamente, de todas maneras nosotros tenemos nuestra programación esperando que Dios y la Virgen susciten eh, la luz para que podamos realizar esos retiros porque nos ha hecho mucha falta y luego pues entonces de inmediato comenzar eso es algo muy importante, Víctor, que la gente dice, ah, no, yo, eso es para ricos. La, eso, eso es algo tan chocante, que siempre dicen que es para ricos, no. es tan mentira, es, tan chocante y, y tan mentira, mentira, ¿verdad? Pero yo no soy rica, yo soy Emaús. <ríe> Entonces, Emaús es para todo el que quiera vivir la fe. El problema con las fichas de Emaús es que el retiro, al ser tan especial... ...y tener tantos detalles especiales, tiene una cantidad determinada de personas que pueden participar. Entonces, son muchos los que aspiran y tiene su logística, el espacio y todo. Entonces tenemos que seleccionar a través de los párrocos. Y muchas veces sí te digo que sí, a través de la oración, escogemos personas que ni siquiera están buscándolo mucho... ...porque vemos la necesidad que tiene esa persona en particular... Nosotros podemos ver a veces, como hablaba Víctor ahorita sobre las familias y los matrimonios, que Maus puede salvar, salvar un matrimonio. Entonces viene un retiro y alguien, me, y alguien se acerca, por ejemplo, a Charlie o a Víctor. Víctor, tenemos un matrimonio que salvar. Vamos a conseguir una ficha de Maus y hacemos una excepción. No le podemos decir que no existen las excepciones en un caso necesario si la hacemos, cuando vemos que el caso es demasiado necesario. Pero... Las fichas en los últimos años están, los candidatos se están escogiendo a través de los párrocos. Las parroquias saben a quienes necesitan y lo mandan a formarse. Y entonces EMAUS es en un inicio de formación, sobre todo al servicio. No es exclusivo, EMAUS es inclusivo. Lo que pasa es que los retiros que hacemos al año no son tantos y son limitados por el espacio y la logística de La cantidad de personas, por eso no alcanzamos a más de 120 en San Francisco En toda la diócesis sí podemos formar 400 y 500 hombres y 400 y 500 mujeres Pero imagínense en la diócesis que tenemos muchísimos miles de Emmaus ya Entonces Emmaus es para todos, solamente pide la luz al Espíritu Santo para que a su hora Entonces te llegue tu ficha Rosana, pero eh, comprendo y me uno a ese planteamiento de que para los nuevos, los caminantes La gente quiere entrar a Emmaus Todavía no hay la apertura. Pero para el que ya está en Emmaús, ¿qué tiene que esperar? Porque hay, hay lancia, No, ¿verdad? nosotros no hemos dejado de formarnos. Nosotros hemos estado en la virtualidad. Ah, muy bien. Nosotros muy bien. tenemos todo el año formándonos martes y jueves virtualmente, hombres y mujeres. Nosotros hemos tenido una serie de encuentros. Retiros y formaciones maravillosas. Este ha sido un año de formación maravilloso y quizás nos hemos formado más que cuando lo estamos haciendo presencial. ¿Qué te iba a decir? Que es, es posible que te, hayamos tenido una formación con más intensidad sí, que yo, de manera sí. presencial. Definitivamente. ¿Tú sabes sí. qué pasa, Víctor? Que nosotros hemos podido tener ahora conferencistas, charlistas de otros lugares, de otros países que antes no podían llegar aquí, de Santo Domingo, de Santiago y ahora de manera virtual nos han dado unos tremendos retiros y formaciones, talleres. Nosotros estamos 100% activos. Gracias a Dios nos hemos estado reuniendo más de 100 personas dos veces a la semana. Entonces... Encuentro que estamos bien porque a veces incluso entre esas 113, 115 personas Tenemos muchísimas parejas ahí también que están dos y a veces lo hacemos familiar sí, también Compartir bien. con la familia, o sea que hemos podido sobrellevar pues con la pandemia nuestra espiritualidad Chana mencionó y decía de, de que Maús es especial, sí eh, Maús es especial porque desde el mismo momento que Dios te bendice Con que alguien de Maús te invite para que vive esta experiencia A partir de ese momento tú eres un ser especial y es por Dios. Nosotros queremos, Chana, en los últimos cuatro minutos, nos quedan, ¿verdad Warner? Cuatro minutos, sí, porque el tiempo se va rápido, sobre todo hablando de este tema tan emocionante. Nosotros queremos llamar al set porque nos sorprendió nuestro querido eh, Padre Pelagio Tavera que ah, sorprendió aquí, así que, que el padre Venga padre, vamos a, a, a romper el protocolo Internacionalmente sí, de, este, llegó. de este conversatorio para que nos dé algunas palabras y los Padre, se puede no quitar la mascarilla. El padre de fue internacional. Uy, sí. Es el asesor espiritual saliente de Maús Y se fue a vivir a la capital Y entonces nos sorprende con su presencia Aquí, bienvenido padre nuevamente Qué, qué bueno, Chana, y tú le prestas el micrófono padre Importante. Él es tímido <risa> El padre Pelagio es tímido Sí, sí, sí, sí, sí. sí muy tímido eh, gracias, saludos. Buenas. <risa> Jesucristo ha resucitado. De verdad, resucitó. Estamos de fiesta, estamos alegres porque estamos celebrando la resurrección del Señor. Qué bonito se ven ustedes aquí, ¿eh? Gracias. Y con su Qué presencia, bien. Padre. Qué bien. Y un saludo a toda la hermandad de Maús, de la diócesis de San Francisco de Macorís. Especialmente también a toda la iglesia dioses de Sana, esta diosa de San Francisco me alegra verles que este espacio siempre es un espacio especial y durante esta semana santa la programación que se lleva, que llega a tantos solares hace mucho bien así que felicidades a todos y que sigan adelante bueno, padre, pues, Gracias, quédese ahí padre. con nosotros porque usted al finalizar este conversatorio, pues vamos a aprovechar y nos va a hacer la bendición, ¿verdad? Que sí, para finalizar este conversatorio. Así que nosotros agradecemos, Rosana, Rosani, Emileni, Jordi, Sori, eh, y nos vamos a poner de pie, ¿verdad? Heradio, eh, eh, Charlie, también nuestra querida Mariela Almanza. Gracias por aceptar como cada año esta invitación en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos hacia la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Gracias por compartir con nosotros este domingo de resurrección y la invitación para que no se pierda ya el cierre eh, final de esta programación hoy a las 6 de la tarde. Queremos cederle pues, el micrófono a nuestro querido Padre Telaje para que Él sea quien finalice con una oración y a este maravilloso conversatorio que hemos obtenido con nuestra hermandad de Maus. Antes vamos a cantar la última frase de nuestro himno, hoy nos encontramos con Jesús en el camino. Caminante, ya no te irás de aquí, tú cambiaste tantas cosas en mí, que hoy puedo decir, donde camines, caminaré. Nada importa, te seguiré. Nada importa, te seguiré. Cristo ha resucitado. ¡En, en verdad resucitó! Damos gracias a Dios que nos permite llegar a tantos hogares, Gracias a ustedes, gracias al público que sintoniza Y gracias también a la familia de Telenor eh, Todo el personal que elabora durante estos días Lo que hacen posible que podamos tener este espacio Agradecemos eso y pedimos al Señor su bendición Y que gracias Señor porque la resurrección de Jesucristo nos llena de alegría Y nos da el ánimo para seguir adelante eh, Llevando la palabra a otros y para que puedan conocerte para que puedan amarte y así como los discípulos de Maús te reconozcan también al partir el pan. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Mantenga la Amén. sintonía porque ya está preparado nuestro compañero Rey Peña con la parte informativa, lo que va a mantener ya la orientación de todo cuanto está ocurriendo en toda esta región del Nordeste, el país y el mundo. Mantenga la sintonía con este Canal 10 y esta programación.